Los sonidos del español. G. G. Con G se escribe gafas. Gafas. Con G se escribe galaxia. Galaxia. Con G se escribe gorila. Gorila. Con G se escribe gallo, gallo. Con G se escribe gato, gato. Con G se escribe gusano, gusano. Con G se escribe gallina, gallina. G, G. GA ga, go, go, go, go, he, he, gato, GATO GATO gota, GOTA gusano, GUSANO G, G, gafas, gafas, gallo, gallo, gallina, gallina, gato, gato, gatito, gatito, gasolina. Gasolina, galaxia, galaxia, goma, goma, gol, gol, golpe, golpe, gordo, gordo, gorila, gorila, Gorro, gorro, gotas, gotas, gorra, gorra, guantes, guantes, gusano, gusano, guapo, guapo, guapa, guapa agua agua aguja aguja agujero agujero aguacero aguacero gafas gafas gaita gaita Gato. Gato. Gala. Gala. Galés. Galés. Goce. Goce. Golf. Golf. Goles. Goles. Golfo Golfo Golpe Golpe Gula Gula Guaca Guaca Guama Guama Guacales Guacales Guapos, guapos. Galope, galope. Gacela, gacela. Gago, gago. Gaseosa, gaseosa. Gallito. Gallito, goma, goma, gobernar, gobernar, golfo, golfo, golosa, golosa, golpiza, golpiza, guaduales, Guaduales. Guacamole. Guacamole. Gustavo. Gustavo. Gusto. Gusto. Guapas. Guapas. Con G se escribe genio, genio. Con G se escribe gemelas, gemelas. Con G se escribe general, general. Con G se escribe geometría, geometría. Con G se escribe girar, girar. Con G se escribe girasol, girasol. Con G se escribe gitana, gitana. G, G, G, G, G, G. G. G, G. G. Ge, ge. Gemas. Gemas. Gitana. Gitana. Gente. Gente. Geografía. Geografía. Gema. Gema gemelos, gemelos, germinar, germinar, generosa, generosa, Gilberto, Gilberto, gigante, gigante, gimnasio, gimnasio, gimnasia, gimnasia girar, girar girasoles, girasoles gentil, gentil geranio, geranio gerente gerente, gemelos, gemelos, gemido, gemido, gimnasio, gimnasio, girar, girar, gigante, Gigante, Gilberto, Gilberto, Girando, Girando, Generoso, Generoso, Genio, Genio, Gente, Gente. Generosa. Generosa. Germinar. Germinar. Gitano. Gitano. Giro. Giro. Girasol. Girasol Ginebra Ginebra Giramos Giramos Recuerda, suscríbete, comenta y comparte, regálame un like o un me gusta, activa la campanita de notificaciones, mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66@gmail.com. Necesitamos ayuda para nuestro canal. Te invito a que visites nuestro programa de patrocinio en wwwpatreoncom Muchas gracias por tu contribución. Aquí abajo te dejo el enlace.